que caiga que todo el mundo llegue que todo el mundo disfrute y... y luego llegar aquí y tomar una cervecita todos juntos y celebrar cómo está bien bienvenido estamos mejor vosotros que yo que aprendes está <risa> claro estás aquí Que salgan menos guapos, más, más o menos guapos. <risa> <risa> bueno, con la que te ibas a ti, o sea, así o qué? 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¡Adelante! Ah, bueno. arrancado de salida 15 kilómetros a 430 kilómetros la cosa es llegar hasta el 23 que empieza el trail gordo ahí bastonear intentar ahí esos 8 kilómetros que vienen de subida dura dura dura eh, cambiar la tendencia de patas y recuperar ¡Vamos! hemos salido muy locos muy locos y cuestión de cabeza cuestión de Meterle miedo al verga, a los 100 metros solo salir que diga: Me cago en Dios, ¿dónde va este? vamos bien vamos bien cómo está Rodríguez bien, bien, bien. bueno pero se es está entero no. irle animando dándole fuerzas hoy es kilómetro a kilómetro kilómetro a kilómetro que aunque tenga momentos que esté jodido él es profe y ya sabe lo que tiene de dónde eso eso que está a ver si vamos a pelearnos hoy por las esponja. ¿Cómo va, Noto? Bien. ¿Eh? Ahora viene un hombre que te paga mucho la pesadilla. ¿Qué quieres? ¿cómo vas? Ay, bueno. <ríe> Bien. jodido, ¡Oh, No me digas que si ya hecho esto, tío... Muchas ganas pero... de ir a por una ¿Sí? o... No existe. Verdad, o sea, no existe. O sea, calla, calla, calla. ¿En serio? La la no hay. Dale muchas fuerzas a tu hija. Sí. Mucho apoyo. Va, más o menos. que ya llenando a creo que ya... Eso, ya, kilómetro kilómetro. Venga, pero dan... Pero por tiempo, va, ¿vale? vamos. Vamos, no, no. Venga, vamos para allá. Chao, chao. para el asado, ¿eh? Como es importante llamarse en cada momento aunque esté sufriendo aunque... Sí. Y, y decir, bueno, yo estoy aquí. Este paisano, sí. este paisano lleva hoy 55 kilómetros aguantando. ¿Qué pasa, Dieguito? La verdad, aquí aprendiendo de la vida porque te tienen que pasar cosas malas para aprender a vivir. La verdad que sí, ¿eh? Vi que había sitios mejores y se podía mejorar bastante la calidad de vida y aquí estamos intentándolo. La verdad no es por que. por supuesto siguiéndote como un campeón que eres y muy contento de poder estar contigo hoy. No nos damos cuenta que lo que importa es este paso, este esta paso, este momento, paso, este, este paisaje, esta brisita, este el, calor. El día de hoy, ya el día de mañana ya llegará, pero como vivir eso, el día de hoy primero, eso, eso, ¿no? Eso. Oh. Muy bien. Qué ritmazo, papá. Muy bien. ¿Para dónde? Para abajo a la derecha. ¿Lo ves la señal donde están ellos? ¿Dónde están ellos? Vamos, vamos, vamos. te hago un informe Robinson. Ahora solo no quiero que llegar y morirme ya. Venga, tu muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos, vale, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde? ¿Recto? Sí, sí, todo, recto. Tal vez lo que te hace grande no sea difícil de ver. Vamos, vamos, vamos. Tal vez lo que sin marcar, cae sobre ti, la bomba universal, pero no hay colisión ni ley ni gravedad que te pueda hacer caer, aunque tirena. Va por tu Mara, va por tu Mercé, va por tu Para, va por tu Margot, va por todos los que guita va por todo este equipo de menos que muy ¡Vamos! De España ¡Ya de... de... de... de... de... de... de... oh, It's too hard to do. It's too hard. The tension, the jump and the swim, for the bike, for the mountain bike, for the run and <laughs> the swim. To you, you, oh, no. you too. It's crazy you too. You're all How crazy you? motherfuckers.